Saludos, soy Rael Manguera. En esta hora les quiero mostrar cómo poner, cómo crear insignias para YouTube. Eh, estoy actualizando el video anterior. Creado hoy mismo lo he subió pero no me llamó, no me gustó de a mucho, como quedaron. Debió haber sido más sencilla, más sencilla la creación y, y de una forma más profesional. Entonces decidí actualizarlo, igual ya lo dejé allí. Ahora le pongo el link abajo en actualizado. Entonces vamos a hacerlo. Allá los enseñé con PowerPoint y con Photoshop. Esta vez lo, lo solo lo vamos a hacer con, con, con Photoshop. Ya si lo necesitan con PowerPoint o Paint, pueden mirar el otro tutorial. Entonces vamos a ejecutar Photoshop. esperamos a que se abra. Una vez que se haya abierto, vamos a darle clic en crear nuevo hacer crear. Entonces aquí lo vamos a hacer. Lo siguiente vamos a tomar. Eh, la herramienta de Elise. Vamos a dar clic allí. Si no la ven aquí. Pueden desplegar aquí. Y la escogen así. Entonces vamos a tirar así. Vamos a tener clic presionado. Y fíjense. Fíjense en eh, eh, la numeración que sale junto al cursor, ancho y alto. Procuren que sea lo, lo, el mismo tamaño de ancho y de alto. En caso de que no les haya quedado correcto. Simplemente van estirando, van tirando aquí. Pónganlo en.. Aquí en. Voy a ponerlo subirlo en que quede en 5,3 bueno 3 0 no, no, no es 5000 porque no tiene el punto entonces supongamos que es 5000 pulgadas eh, perdón no es 5000 es 5 pulgadas no vamos a ponerlo en 5 pulgadas exacto 5 pulgadas entonces así vamos a ponerlo acá en 5 pulgadas vamos a tirar a tirar a tirar aquí eh, miren al, al lado derecho donde dice donde sale la, el cuadrito negro con una numeración eso ahí nos vamos a fijar también 5 pulgadas exacto listo entonces ahora vamos a, a tomar vamos a clic aquí clic allí vamos a subir esto a 4 a, a allí y el fondo se lo vamos a poner esta vez de eh, vamos a ponerlo eh, así y aquí vamos a poner el número. Vamos a escribir el número. Vamos a dejarlo así como está aquí. Ah, lo otro es que vamos a borrar. Vamos a desmarcar aquí el candado Y vamos a borrar esta primera opción. Para que la insignia nos quede así. en eh, Forma. Eh, formato redondeado. Para que nos quede redondeado. Porque si dejamos el, el, el fondo queda cuadrada. ¿no? Entonces vamos a presionar la opción aquí de texto vamos a desplegar aquí afuera, vamos a escribir el número 2 en mi caso voy a hacerlo con número vamos a cerrar un poquito aquí, aquí. esto aquí, vamos a ampliarlo vamos a ampliar esto así allí, vamos a tirar Ustedes pueden poner una letra, número, todo lo que, lo que ustedes lo que gusten. En mi caso, yo preferí poner mejor número. Lo he cambiado a, a número. Entonces vamos a dar clic derecho aquí. Opciones. Palomeamos esta opción. Ustedes pueden ir palomeando la que quieran. Va cambiando conforme a... Vamos a dejarlo con textura así. Vamos a presionar clic en Ok ahora viene lo más importante vamos a dejar a la insignia así como está allí vamos a darle clic en exportar exportar como y aquí vamos a poner aquí abajo vamos a poner la misma numeración que está allí vamos a poner eh, 2100 tiene que quedar con la misma dimensión si no queda con la misma dimensión se lo va a rechazar apenas le den clic guardar y continuar allá no aquí en el programa sino en, en, en allá en, en youtube, vamos a dar clic en exportar todo vamos a escritorio y a ponerle p1 vamos a guardar allí vamos a abrir el canal por ejemplo a mí no me gustó ni el 2 ni el 3 entonces vamos a darle clic en editar voy a cambiar el 2 reemplazar o simplemente usted le dan clic en agregar y ya. Ahí me sale reemplazado porque ya puse uno. Allí quedó. Y ahora vamos a cambiar el 3. Más le clic en guardar y publicar. Cuando le den clic en guardar y publicar, si no lo, no lo hacen así, le saldrá un error y no los dejará publicar. Vamos allá mismo. Vamos a presionar clic aquí en la T. Aquí está la opción de texto y a presionar número 3. Listo. Ahí ya cambió. Vamos a presionar aquí en el fondo. Vamos a cambiarlo a otro color. Vamos a ver qué color tengo allá. Vamos a cambiarlo por un color más adecuado. Vamos a poner este no da. Dejemos este verdecito. Vamos a poner esto en todo el centro. a exportar la misma configuración vamos a la misma configuración exportar ya le clic ahí reemplazar vamos a que editar ahora vamos con el número 3 creo que ahí se ve mejor bueno y eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido así se crean de forma sencilla las insignias creo que es mejor este video que el anterior, lo anterior no me llamó mucho la atención y hasta la próxima chao